La, voz, la voz de lo, de lo que, que, no, que se no se ve. ve. Y Hola, muy buena tarde, Teo. ¿Tanto tiempo? Diego, Diego, soy, soy ah. compañero de Teo. Diego Hernández, ah, ingeniero agrónomo, referente de agricultura familiar de, de la Regional Metropolitana de Senasa. Sí, sí, sí, ya, ya te ubico. ¿Cómo sí. está? Cómo, ¿Cómo vienen trabajando ahí del Consejo? Comentando un poco de. Y después te voy a preguntar también el trabajo específico que viene realizando el SENASA para lo que es la agricultura claro. familiar. Sí, bueno, recién, eh, como te comentaba Nazario, estamos en la tercera reunión, que sería hasta el año del Consejo Local Asesor de INTA AMBA, en la que participan distintas instituciones, eh, organizaciones de productores, también eh, participan los, los consejos locales asesores de, de las agencias de INTA, están en el AMBA, eh, nada, se planteó un, un temario Hasta el, la mañana de hoy Trabajamos más que nada con, con un temas que vienen de antes Con la participación Cómo mejorar la participación en, en estas reuniones eh, Y ahora en, en esta segunda parte Estábamos trabajando Bueno, nos estaban compartiendo eh, lo, Los lineamientos Más que nada los temas eh, Donde van a estar enmarcados La cartera de proyectos de INTA Que está por, por, por Trabajarse en de acá en adelante. Así que un poco de resumen eh, fue bastante discutida la mañana, eh, siempre con el, con el ánimo de, de mejorar y de mejorar la calidad del, del debate y la composición de las voces en, en el Consejo. Bien, bien. Eh, eh, ¿De qué punto de la provincia, sea, de qué punto del ambas se han acercado los productores, los consejeros? Bueno, eh, acá bueno está presente por, por el clave, por el Consejo Local de La Plata, está Nazario, también está gente del Consejo Local de, de Ituzaingó, eh, del Consejo Local de Escobar, eh, de Avellaneda también se hicieron presentes y luego eh, instituciones bueno estuvo bueno, estuvimos nosotros por Sanaza con mi compañera con, con Laura Mali también estuvo el Ministerio de Desarrollo presente, está presente la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena, eh, y después también están par, eh, presentes algunos técnicos de INTA, de, de las INTA experimentales. O sea, no, creo que no hemos estoy olvidando de nadie más, eh, de, de, lo, de la representatividad del, del lugar, también estuvo presente sí, del, del Foro de Universidades por la Agricultura Familiar, estuvo presente un, un compañero también. Bueno, es participante nuevo el foro. Sí, se sumó hace la no, anterior, en la anterior, en la primera del año. De hecho, se hizo justo en, en la Universidad de Birmingham el primer consejo. Y en ese momento, en verdad, ya tenían eh, asignada participación, pero no, no estaban pudiendo sumarse. Y a partir de ese, ese momento se sumaron con un representante. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, sí, y aprovechando que te tengo ahí del otro lado, te quería preguntarse cómo viene trabajando también el. Eh, del Senasa y en el cinturón verde. Bueno, nosotros eh, venimos a un trabajo territorial. Al menos gran parte de nuestros laburo es salir a trabajar a campo eh, en actividades con con productores, con otras instituciones. O sea, tratamos muchas veces de, de armar espacios interinstitucionales donde también la voz de los productores y productoras de, de organizaciones y, y cooperativas, pero también los que no están asociados pueden estar eh, planteando las necesidades y también trasladando a veces eh, jornadas de trabajo sobre temas específicos de Senasa ¿no? Principalmente algunos registros como el REM, para poder eh, tratar el, el tema de, de las buenas prácticas agrícolas que hoy están vigentes y que eh, hay, hay una demanda concreta de, de parte de las, de las organizaciones, de los productores y productoras de saber bien como de, de qué son, de qué tratan esas buenas prácticas, qué son esos puntos que hay que cumplir, ver de qué manera se pueden cumplir, eh, también bueno, sobre toda la, la normativa nueva que puede ir surgiendo desde el organismo, siempre bu buscando de, de, de hacerla lo más amena posible para que el, el pequeño productor y pequeña productora pueda cumplirla. Eh, y, nada, y garantizar hacienda la, la producción de un alimento sano e inocuo. Eh, actualmente estamos desarrollando actividades en varios lugares, justo mañana tenía bueno teníamos una actividad pero tenía en la zona de, de Rodríguez, la semana pasada estuvimos en la zona de La Plata, también trabajando en un proyecto junto con INTA de inocuidad en, en lo que es eh, comercialización de bolsones de verdura agroecológica, eh, ahí con productores eh, del MTE, eh, también en, en la zona de, de Moreno estamos haciendo jornada de registración en RENSPA y RENA, en conjunto con ASAFSI, sí, una vez por una vez cada 15 días. Eh, y vamos muchas veces en, en Varela también estuvimos la semana pasada, junto con el Ministerio de Desarrollo Agrario, haciendo una jornada de, de capacitación en BPA y de registración en RENPA eh, ahí en una unidad de hidroforestal del, del municipio. Y vamos, nada, a medida que nos van demandando temas para ir a trabajar acá, pues siempre estamos a, a disponibilidad de, de hacerlo. ¿Y eh, no no ha surgido alguna propuesta concreta para modificar lo que es el BPA desde de, el Senasa? Porque algo, en muchos puntos no se puede llegar a. No puede ser aplicado, digamos, en lo que es la agricultura familiar. Mira, el tema de las buenas prácticas tiene la complejidad de que se, hizo, se, se aprobó la resolución que está incluida en el Código Alimentario Argentino, que, que tiene esa complejidad. Muchas veces lo que se incluye en el Código Alimentario Argentino es muy difícil modificar. Senasa es uno de los organismos que tiene la capacidad de, eh, de hacer cumplir y de, y de velar por el cumplimiento de esas buenas prácticas, pero no es el único organismo también eh, tiene injerencia eh, bueno, el INTA y el Ministerio o, o la Secretaría de de agricultura de hoy en día, que bueno, era el ministerio hasta hace una semana, eh, son los organismos que tienen la, la, la tarea de, de hacer cumplir esos puntos y también aportar para el cumplimiento. Sí, Como sí, digo, sí. Dentro de esos siete puntos que, que no son ni más ni menos que cosas que ya, eran, que ya estaban normadas o eran obligatorias, solamente las juntan en una, en una nueva normativa y, y plantean que hay que cumplirlas. Algunas son de injerencia de, del cenazo y otras no, por ejemplo, el tema del agua o el tema del director técnico que tiene que tener eh, cada unidad productiva o, o la cuestión de eh, animales en, en el predio exceden un poco a nuestras acciones, pero eh, ya nosotros siempre los trabajamos aportando posibles soluciones eh, para poder cumplirlas y también, al menos nosotros del equipo de agricultura familiar, tratamos de trabajarlo con una visión de gradualidad, que no que no no todo es necesario cumplirlo hoy en día, porque ahí, ahí sí es, o, o de un momento a otro, porque ahí sí se hace muy complejo, pero sí es ir eh, estableciendo una gradualidad de cumplimiento, ir viendo qué cosas se pueden ir cumpliendo, qué cosas ya se cumplen, y qué cosas de lo que está, de qué manera se podría mejorar para tratar de cumplirlo, siempre y cuando poniendo el énfasis y el foco en garantizar la inocuidad de los alimentos, que es como lo lo central de, de las buenas prácticas, más allá de que la letra eh, sea más, más rígida para algunas cuestiones. Es al menos la forma que nosotros hemos decidido trabajarlo para que, como el sifón no sea, no sea incul, incumplible o inalcanzable eh, por, por los productores de la agricultura familiar, básicamente. Sí, sí, sí, no, se ha abierto un gran debate al respecto de lo que es las buenas prácticas agrícolas, que si nos pusiéramos a debatir de punto por punto, no terminaríamos, no creo que en una semana. No, no, de, de hecho, ahí justo bueno, en el marco del CLA, en el año 2018, si no recuerdo mal, se hizo un trabajo en el CLA de la Plata, donde se, des, se desarmó la... la, la sí, la sí, sí, yo estuve en esa mesa. aportes, claro, de cada uno, de cómo, cómo había que cumplirlo. ¿Y qué instituciones tendrían que interferir para dar acompañamiento para que eso se pueda cumplir? Y nada, no, es, es muy amplio el, el abanico de organismos, tanto municipales, provinciales, nacionales, que tendrían que o tienen que trabajar en conjunto para aportar soluciones, básicamente. Pero como te digo, es muy complejo hoy de, eh, poder modificarlo por, por su inclusión en el Código Alimentario Argentino eh, y, como el, y la obligatoriedad de cumplimiento que está... Regida ya desde enero del 2021 y, y hay que trabajar en, en ver de qué manera se, se pueden hacer cumplir. Sí, sí, no. Bueno, eh, para no seguir robándote tu tiempo a la hora de las reuniones, eh, te dejo, pero te solicito que en algún momento, cuando tengan tiempo, podamos sentarnos acá en el piso y charlar y debatir eh, sobre el trabajo y las realidades que tenemos hoy en día eh, en el Cinturón Verde. Ahí seguramente sí, con sí, Nazario... Sí. Te voy a mandar mensaje ahora para que coordinen un día. Si no es Cuando quieran. acá en el piso, que sea telefónicamente para hablar sobre eso. Cuando quieran y hablamos sobre... Porque hablar hay bastante, así que eh, sobre algún, algún tema puntual no hay ningún inconveniente. Dale, Ahí muchísimas fue. gracias por tu tiempo. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos escuchando a las autoridades... Muy bien, Silvio, ahí preguntaste todo lo que tenías como para preguntar, y si te, algo te quedó, ya ¿habrá habrás quedado comprometido el compañero para, para bajarlo al piso? Sí, le pregunté, si no lo hacía por teléfono, por eso ahí te lo dejo en tus manos, supongo que lo vas a convencer, porque la verdad que tenemos muchísimas cosas que charlar con la gente del SENASA, que... La verdad que hace muchísimo tiempo que no, no hablaba con ninguno de ellos, no, no sé qué trabajo específico están avanzando, lo no que tenga que ver con la BPA, porque no todo se exige qué punto puede llegar a cubrir cumplir lo que es la agricultura familiar. Eh, yo siempre dije que la BPA es una manera de persecución hacia la agricultura familiar porque es imposible de cumplir y cuando una ley no se puede cumplir, termina siendo una persecución. Sí, sí, eh, totalmente. Pero bueno, este, eh, también se puso en discusión hoy varios temas, muchas cosas eh, que hay para discutir y bueno, este es un espacio donde donde hay que poner las cosas sobre la mesa para para empezar a discutir el tema de ordenamiento territorial, como otros temas importantes, eh, las semillas criollas, eh, la agroecología, los bioinsumos, un montón de temas que nosotros siempre programa tras programa venimos charlando y yo las traigo siempre a la mesa esta donde me toca estar en todas las reuniones. Y bueno Silvio eh, te dejo bueno. chau chau gracias por tu tiempo también compañero siempre al pie del cañón eh, Larita dedito Atando cordones la voz, la voz de lo